Una voz del más allá Hola amigo, ¿qué tal? Yo necesito tu ayuda y me gustaría que analices este video Es un video que yo grabé en el año 2014 eh, Yo soy de Argentina, vivo en la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa Y el video lo grabé en... En un pueblito llamado San Miguel Arcángel Que está en la provincia de Buenos Aires Yo me llamo Daniel, tengo 24 años Pasa así, yo iba a visitar a mis abuelos Siempre allá en ese pueblito Pero en ese pueblito lo que pasaba Era que no había datos de internet No te podías conectar a internet con datos del celular Yo no iba hasta ponerle 15 días Y pedirme un servicio de internet Y pagarlo por nada, por el mes entero, ¿no? Entonces yo en mi ciudad descargaba series, películas, lo conectaba al tele y ahí miraba las series, las películas y todo eso. Mis abuelos se acostaban a las 11 de la noche ya. Yo me quedaba hasta las 2 de la mañana. Bueno, me pongo a mirar alguna serie, alguna película que tenía en el teléfono, me pongo a grabar este... Me hice como un videoblog. Eh, como un videoblog que tampoco la era apagaba, era un video de 14 segundos pero en el audio no se escucha mi voz, en ningún momento, se escucha golpes, una mujer pasando como suspirando paro el video y da ah, digo voy a mirar el video, se traba donde yo terminé el video, pero se escucha como una voz más gruesa al final también estoy tratando de enviar este video ponerle a WhatsApp y no me, no me envía esa parte, el video dura 29 segundos pero te envía los 14 Voy a editarlo, me marca 14 y me gustaría que lo analices. Espero que no se me envíen los 14 segundos, sino los 29, lo que pasó en el video realmente. Te agradecería mucho que puedas analizar esto. Gracias. ¿Qué será esa voz que surgió durante la grabación? ¿Se tratará de un simple error? ¿O nuestro amigo experimentó un suceso energético donde algún ser de otra dimensión utilizó su cámara para hacerse presente? ¿Esa voz cultural y con ruido habrá querido dar un mensaje? No lo sabemos. Pero hay muchos casos extraños como este en donde los dispositivos parecen ser intervenidos por entidades invisibles que tratan de comunicarse quizá desde el más allá. Todo un misterio. ¿Ustedes qué opinan? ¿Les ha ocurrido algún fenómeno parecido? Si es así, cuéntenmelo en los comentarios. Y si tienen alguna evidencia paranormal en fotografía o video, envíenmela a mi correo arroba, gmail, com, o a mi número de WhatsApp 7226 472286